Me presento, yo soy Gael y mi canal trata de animaciones donde intento contar cosas normales de una forma no tan normal Antes de irme, quiero decir unas cuantas cosas La primera cosa, ya sé que mi personaje tiene mucho parecido con el de Rafa pero es que nos parecemos en mucho, creedme También dibujamos parecido, pero él dibuja mucho mejor Quiero deciros que en unos días tendréis vídeo con un invitado especial